Mi caballo es un símbolo de lucha y poder frente a toda una estructura racial que existe. En mis trenzas llevo el camino que trazaron las mujeres negras en busca de la libertad hace más de 500 años.